<clears throat> Damn KBH -E. Hey boy Yeah you know Solo es el tiro de gracias y me va a apuntar que no falten a ya los fajos le llueven a toda mi ganga. La doga en la que me levanta mañana. Que la prepago, esto yo lo hago. Siempre sonando con un flow más caro. Mira lo nigga, lo que logramos. Estoy en la calle, pero lo logramos. Tu ayer y le di cabrón. Tengo varios billetes en el sillón. Calle a la verga, mi criticón. Llename Comen mucha mierda y no lo sé Ayer pasé por tu casa y dices, hey Yo quiero una lápida pero sin él Yo estoy sufriendo la ola Quiero money, quiero toda Tu y me dice, hola Vino a mí, vino sola Ya que quieren pareces a mí Y de mí solo sabe mi coro Perdónase a tu joyo, le di Me voy rápido como meteoro. Me voy rápido como meteoro, en el cuello no tengo nada de oro Collar de jugo es mi tesoro, en mi ganga no hay ningún loro Un tiro de gracia, no me da ni gracia Paso las noches con todos el mis amigos chico. Estoy muy tranquilo, Chish. míralo mi amigo Cocino filetes, mira hey. mi sonido Solo es el tiro de gracia, si me va a apuntar que no faltan nada. Siempre sonando con un flow más caro Mira lo nigga lo que logramos Estoy en la calle pero lo logramos Apunte y dispara manito Con Uriel rompiendo el micro Sonando con flow adictivo Mi music es puro delito Estamos subiendo mil pesos Checa mi flow adictivo Fumando uno con los nigos siempre avanza rapero creyéndose una amenaza voy subiendo el level teniendo esperanza por mi ganga voy a dar todo Paro certero, quieren joderme, lo hago en tu juego. A rapero malo no da ni ventero. Vengo haciendo todo lo que yo quiero. Tomo haciendo esto, tengo todo el puesto. Negro entiende lo que estoy yo lo merezco. Tengo todo el puesto, tiro, tiro, tiro, Un tiro Jeez. de gracia, no me da ni gracia. Estoy con todo hey. bien, oh, yeah. Solo es el tiro de gracia. Si me va a apuntar que no falten acá. ya Los fajoles llueven a toda mi gala. Gangalato, la en la que me levanta mañana. Regala prepago, esto yo lo hago. Siempre sonando con un flow más caro. Míralo nigga, niga, lo que logramos. Estoy en la calle pero lo logramos. Tiro de gracia, no me da ni gracia. Paso las noches con todos mis amigos. Estoy muy tranquilo, míralo mi amigo. Cocino filetes, mira mi sonido Solo es el tiro de gracia, Si me va a apuntar que no falte nada. Ya los fajoles, yo uh -huh. ven a toda mi ganga la toga la que me levanta mañana. Siempre sonando con un flow más caro. Mira lo nigga, lo que logramos. Estoy en la calle, pero lo.